Y aquí un video para curiosidades Resulta que en el aeropuerto internacional de Bangkok, Don Mueang O Don Mueganong, como ya lo bauticé En la parte del medio Entre las dos eh, Pistas principales Miren lo que hay Así es Usted vio bien En medio de las dos pistas Hay un campo de golf Este aeropuerto tiene dos pistas Y en medio Un campo de golf Así es que usted puede estar Sentado tranquilamente en la ventanilla de su avión Y de repente escuchar un For Y enseguida de eso un pelotazo de oro. Aquí en el Aeropuerto Internacional Don Mueang o Don Mueganon Non, como le puse yo, en Bangkok. Adiós. Pero si ves con o, detalle si yo ustedes ya lo sabían. Que creen, pero que no este me es, a es hasta aquí, hasta la día, papel del baño. El hola, papel el, del baño. Los refrescos de eh, la. He disfrazado. Uno, el, el, dieron mi cunitas.